Una vez más, la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos, junto al vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo en esa ciudad, han informado que debido a la larga espera para que inicien las obras en esa ciudad, protestarán hasta tanto no sean ejecutadas sus demandas. Porque para nadie es un secreto, aquí estas autoridades judiciales no han hecho nada, pero que no crea el pueblo de San Francisco de Macorís, que nosotros estamos... Y esto no, nosotros por donde quiera salimos en pos de que eso se aclare y que el pueblo de San Francisco de Macorís sepa quiénes asesinaron a Mario Vladimir, la antigua valdera. Entre otras actividades que más luego nosotros anunciaremos a su debido tiempo ante ustedes para que nos eh, acompañen las comunidades y sectores. Así lo ratificó Raúl Monegro quien explicó que no tienen otra opción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 Recordamos que estas organizaciones populares han convocado para una mechonada la semana próxima y que a principio de esta, residentes en comunidades rurales de esta ciudad han retomado también el plan de lucha. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.